¿Qué pasó señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Y hoy llegamos al décimo noticiario videojueguil número 10 ya Ya llevamos pues 10 semanas que subimos todas las novedades de... De semanas al mundo de los videojuegos Y esta semana pues ha sido una semana bastante movidita Con algunos anuncios, con... Un estreno eh, importante, bueno, importante entre comillas, para mí lo es porque soy un tío muy nostálgico Y sin más empezamos ya Un saludo enorme a los cultos del gaming ¿Qué pasó, señores? Pues sí, soy nostálgico y lo soy Y yo... Cuando era un niño, cuando era un chiquillo, pues veía a los Power Rangers Y se estrena este videojuego de los Power Rangers Un videojuego de lucha, un videojuego en el que encarnamos a los míticos Rangers Y bueno, bueno, bueno, la verdad es que... Pues pinta, pinta bien, pinta bien. Yo le daré una oportunidad al Gasnate. Y la verdad es que las imágenes, bueno, es un juego bastante discretito, bastante normalito. No va a ser el Goti, eso tenganlo todos claro. Pero bueno, se, se le puede, se puede hincar el diente a ustedes que les parece, les gusta o okay? qué. A mí me gusta, a mí me gusta. Y la verdad es que me alegro de que hayan hecho pues un videojuego. De esta mítica saga Igual pues se lo podían haber currado un poco más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Y tenemos fechas de lanzamiento Para empezar tenemos la fecha de lanzamiento del Borderland 3, ¿de acuerdo? Que va a ser nada más y nada menos que el 13 de septiembre del presente año 2019 Un, se acaba de anunciar Y ya sabemos que estará pues en unos pocos meses a la venta Así, así Hay que hacer las cosas, no hay que estar con grandes esperas Y... Pues ya tenemos confirmación de que podremos disfrutar de este auténtico juegazo en cooperativo a partir del 13 de septiembre, pues en tu plataforma preferida de nueva generación, de actual generación, porque luego hablaremos de, de la nueva generación, ¿eh? no está tan lejana, o al menos eso dicen desde GameStop. Pero bueno, pero bueno, también tenemos, también tenemos por aquí, tengo la libretita mágica, también tenemos, pues fecha de lanzamiento, fecha de lanzamiento para el Mario and Sonic eh, Olympic Games, o sea, para los Juegos Olímpicos con Mario y Sonic. Y también este año, en esta, en esta edición. Como no pasará en la edición de Río de Janeiro, en esta de Japón sí si pasará, tendremos un juego oficial de los Juegos Olímpicos por parte de SEGA. Este de Sonic y Mario pues serán exclusivos de la Nintendo Switch. Y luego habrá una edición más realista, por así decirlo, que terminará en todas las plataformas. Eh, lo, el oficial eh, de 2020 estará en verano, sin concretar todavía una fecha exacta. Y en 2020 también va a llegar a recreativas japonesas. Atención porque va a haber hasta recreativas japonesas de este videojuego. La verdad es que allí en Japón esto va a ser un auténtico un auténtico evento. Y en Japón, en Japón también saldrá en exclusiva este invierno, este mismo invierno del año 2019. De momento solamente en, ja en Japón para Nintendo Switch este Mario and Sonic Olympic Games. ¿De acuerdo? Pues para que lo sepan, esta no es una fecha concreta pero bueno yo lo he puesto en fechas concretas con y otra tenemos para la mega drive eh, la sega mega drive o la sega genesis mini que saldrá el 19 de septiembre de este presente año de 2019 sabemos que va a salir por unos 80 euros y también bueno en otros vídeos ya he dicho los, los los juegos que van a venir de momento se sabe también que no va a tener ningún tipo de censura aquí en, en occidente y bueno, pues eso es muy, muy, muy muy a tener en cuenta y muy de elogiar. Vamos a poder disfrutar de los juegos tal y como vienen en Japón. Como ya sabemos, habrán dos versiones. La versión que vendrá para Occidente, la versión que vendrá para Oriente, o sea, para Japón y demás. Y bueno, pues iremos viendo a ver qué es lo que nos va a traer esta pequeña consolita. Me consta, me consta que en Latinoamérica son muy fans de, de los retro y no sé si va, les interesa este tipo de artículos o simplemente ya se van directamente a las Raspberry y demás. Yo en muy poco tiempo voy a hacer un tutorial de cómo hacer tu propia consola retro. Dejo el corte. Y también, aunque no hay un día concreto, también se, se filtraba que en mayo que en mayo iban a salir unas gafas de realidad virtual de Valve. Que se llaman Valve, se llaman Valve Index. Y... Bueno, finalmente serán en junio, sin todavía creo que concretar, que concretar una fecha una fecha con concreta. Estaban fechadas para el 1 de mayo, pero, pero, pero, parece ser que finalmente saldrán, saldrán en junio. Estas gafas, la verdad es que vienen a demostrarnos, señoras y señores, que la realidad virtual no está ni mucho menos muerta, que la realidad virtual, como dije en este vídeo de aquí, es... El futuro para muchas, para muchas de las desarrolladoras de las grandes empresas La realidad virtual es el futuro Unos están apostando por irse al streaming Otros están apostando por intentar meter como se pueda la realidad virtual Pues para evitar que la gente se fugue a ese streaming O al menos así lo veo yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teniendo, teniendo que usar esta gafas vas a tener que necesitar un hardware físico Y bueno, esto ya lo expliqué en ese vídeo que dejé ahí Y vamos a continuar con las noticias de Sony Pero antes, según GameStop, ya lo estaba comentando antes Según GameStop eh, se anunciarán este mismo año 2019 Las nuevas consolas, las consolas de nueva generación De Playstation y de Microsoft Y según esta, esta importante red de tiendas eh, este mismo año se van a anunciar eso al menos es lo que ellos dicen Puede ser que se anuncien este año Yo estoy convencido de que este año se tienen que anunciar Hay gente, ustedes díganmelo en los comentarios qué es lo que opinan Hay gente que opina que se van a ir a 2021 Yo creo que en el año 2020 A lo largo del año 2020 Vamos a empezar a tener ya nuevas consolas seguro Yo apuesto por el verano del 2020 Pero ustedes hagan sus apuestas Déjenmelo en los comentarios Y ahora ya sin más vamos a empezar Vamos a empezar con las noticias de Sony Empezamos con malas noticias ¿Vale? Malas noticias una noticia, yo tenía pensado de hacer un vídeo sobre esto Finalmente me decanté por el tema de Playstation 5 Pero estaba también eh, por hacer un vídeo a esto Esto da para un vídeo entero Pero vamos a decirlo rápidamente Y es que los servidores del Drive Club se van a pagar a partir del 31 de marzo del año 2020 ¿Vale? Es un juego de principios de generación Es un juego que generó mucho debate en su salida Porque en principio iba a estar disponible para Playstation Plus después dejó de estar se dijo que no, que iba a ser un juego completamente eh, se iba a desmarcar de esta PlayStation Plus y que había que comprarlo. Luego, más adelante, pues pusieron una especie de. Una especie, una suerte de versión Lite para. o Light para, para el PlayStation Plus. Bueno, eh, vino envuelto en polémica. El juego realmente luego merece mucho la pena, es un juegazo Es el primer juego que yo jugué en PS4, lo jugué en la Gamescom eh, del año 2013 eh. Yo probé las consolas antes de que salieran, tuve esa suerte Y la verdad es que me, me pareció un juego mmm, super social es un juego súper social, es un juego para jugar con gente Es un juego especializado en el multijugador Y si te quitan la parte más importante del juego Pues te están dejando sin juego Entonces, toda esa gente que se compró este producto eh, Cuando salió de entrada o se lo compró más adelante O se lo está comprando ahora pues debe de saber que su juego va a estar prácticamente muerto, porque es muerte para ese juego. Igual que si apagan los servidores del Gran Turismo Sport, pues si apagan los servidores de este juego, pues lo estás matando. Y eso es una muy mala noticia, y eso abre el debate sobre los juegos como servicio. Da para un vídeo entero, si ustedes me lo dicen, me lo piden en los comentarios, o me lo piden en las redes sociales, o lo que sea, pues yo haré un vídeo sobre este tema... Me parece súper interesante el tema de los juegos como servicio. ¿Estás en contra? ¿Estás a favor? Muy, muy, muy mala noticia. Pero bueno, pero bueno, vamos a seguir ahora con noticias un poquito mejores. Con noticias un poquito mejores, si no les parece mal. Y es que Sony tiene planeado de convertir este juego del Days Gone, en saga, ¿vale? O sea, quiere que sea una franquicia, no va a ser un juego de lo, lo ponemos aquí y ya está. Sino que quieren convertirlo en una saga Bueno, lo mismo también decían del The Order Y todavía no se sabe nada de una segunda parte eh, Yo creo que sí, que tiene mimbres para hacer una saga Si el juego vende bien, yo ya lo tengo reservado Yo voy a hacer una serie en el canal Va a ser mi primera serie ordenada Porque voy a hacerlo por capítulos Y espero que me acompañen en esta serie Y yo creo que puede ser... Que le va a gustar. yo creo que le va a gustar a la gente yo al principio era muy receloso de este juego de hecho hay vídeos que lo demuestran en mi canal en los que yo ¡Mua! un vídeo que lo voy a dejar aquí en el canal eh, que se titula Days Gone juegazo o un muerto viviente pues se lo dejo para que lo vean yo finalmente pues me he encantado por reservarlo es un juego que me trae pues me da bastante morbo jugarlo y lo voy a jugar aquí con ustedes en el canal y otra noticia, esta noticia también es muy buena, muy importante, y es que The Last of Us 2 cambia su estatus. Deja de estar ahí en el aire a estar en un próximamente. Lo cual quiere decir que es probable que salga en este año 2019. Mm, es difícil, es difícil, pero yo todavía tengo esa ilusión de que salga en este año 2019. ¿Ustedes tienen ganas de jugar al The Last of Us 2? ¿Qué pregunta más tonta? Y el que sigue triunfando, el que sigue triunfando por todo lo alto es Kratos Kratos está... que lo parte Porque ha vuelto a ganar un GOTI. Esta vez ha sido en los premios BAFTA Es el mejor juego del año Y no solo uno lo dice Ya son varios premios que se está ganando este pedazo de juego Aunque muchos lo quieran menospreciar Hay que decir que es un juegazo Y queda demostrado pues con todos estos premios que está recibiendo y bueno, otra noticia, el mando este que se había filtrado con pantalla de PS5 pues al final fue un fake. Yo ya lo sabía también, ni siquiera lo había nombrado antes, pero bueno, lo dejo aquí en las noticias pues para que ustedes lo vean. Es un frac, es un fake. Se notaba, se notaba la lengua. Y ahora vamos a apagar las luces porque viene la noticia del misterio. Bienvenidos a la nave del misterio. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un platillo volante? ¿Es un objeto extraño? ¿Qué es esto exactamente? ¿Me lo pueden explicar? <risa> bueno, bueno, bueno Sí que es verdad que parece un poco un omni el mando y, y no sé, no sé ¿A ustedes qué les parece? Es un mando pues para jugar con los pies Para, para simular el movimiento, ¿no? Si mientras más lo inclinas, más rápido vas Mientras más declinas, pues me imagino que irás cenando y demás Yo... Eh, sale el próximo 17 de junio ¿eh? Y eh, va, va a salir por unos 119 euros Unos 120 dólares por ahí al cambio, no sé pero, pero, eh, bueno. Un job, muchos han criticado ya este mando por ahí en los foros. Yo lo he estado leyendo, eh, Hay comentarios, pues, para todos, para todos los gustos. Eh, no es económico y puede crear lesiones de espalda. Mal producto. Es de esos productos que tienen la palabra fracaso escrita en mayúscula. Bueno, además, y demás, y demás, y demás, y demás. Puede ser que el mando sea malo, puede ser que el mando sea bueno. No voy a entrar en eso. Simplemente digo que por lo menos Sony está intentando innovar. Y esto es de alabar. Yo todo lo que sea intentar innovar. Yo siempre lo voy a lavar. Y bueno, es verdad que el mando, pues... Bueno, las imágenes, mírenlas ustedes, son bastante ridículas. Yo no, no me veo jugando así. Pero, eh, oigan, eh, es una nueva manera de, de, de jugar, es intentar innovar. Es verdad que el precio, pues, 119 euros por un mando de estos, yo no los voy a pagar. Pero, oye, oiga oiga... Eh, Ahí está, ahí está, y hay que intentar eh, innovar. Por último, de Sony, decir que se han cambiado las políticas de reembolsos. Ahora se podrán revisar reembolsos de, la, de, lo, de las reservas y demás. Se, ha, se han cambiado estas políticas para mejor. Eh, aunque algunos, como siempre, todo lo critican. Realmente yo creo que esto es un gran, grandísimo, grandísimo avance por parte eh, de Sony. Y ya nos vamos a ir ahora con las noticias de Microsoft Microsoft, y vamos a empezar por el viaje de negocios que va a emprender o ya ha emprendido Phil Spencer para Japón Pues sí, eh, Phil Spencer no se quiere rendir con el mercado japonés Todos sabemos que... Las Xbox One en Japón se venden como eh, reproductores de Blu-ray o directamente como pisapapeles Porque realmente es que allí no se vende nada de Microsoft En Japón son muy cerrados, en Japón les gustan sus productos, no les gustan las cosas de fuera Pero ahí está el bueno de Phil Spencer, el tito Phil, que no, no, no, no se rinde, ahí va otra vez a Japón a intentar... Pues vender sus productos a intentar sobre todo forjar alianzas para poder traer juegos japoneses, para traer desarrolladoras japonesas a, a la gran multinacional americana. Y seguimos con Microsoft porque eh, cada vez cobra más fuerza el rumor de, ¿cómo se llama?, del Xbox Game Pass Ultimate que... Vendría a unir lo que son las dos suscripciones de Microsoft, ¿no? Lo que sería el Game Pass y el Gold. Eh, me parecería una jugada maestra, si bien es verdad que yo la veo todavía un poco cara, sería por unos 15 euros, aunque si te estás ahorrando 5 euros al mes. De, de esta de estas suscripciones Más o menos si sí, sale ganando Pero bueno yo creo que si mm, apretan Un poco más pues sería aún más suculento Pero claro por pedir que no quede Y nos vamos ahora Y nos vamos ahora con las noticias De Nintendo, nos vamos con Nintendo eh, La primera noticia que voy a decir Es todavía un rumor Bueno más bien son rumores lo que traigo El primer rumor sería que Code Vein Ahora que está tan de moda el Sekiro Ahora que está tan de moda el tema de los shows Code Vein para el que no lo sepa es un videojuego eh, del estilo Souls Pero... Eh, pero con estética anime, ¿vale? Con estética anime, el shading es un auténtico juegazo Yo lo he jugado bastante No lo he terminado todavía, la verdad es que me quedé estancado Porque me suele pasar mucho con el tema de los juegos Souls Que me quedo estancado Y si no lo retomo pronto Me quedan en el olvido, me pasó con el Bloodborne Me pasó también con el Code Bain, aunque el juego está muy, muy, muy guapo Y parece ser... Parece ser que lo van a sacar en Nintendo Switch Sería un gran acierto, yo me lo pillaría en Nintendo Switch Y pasaría del que tengo en Playstation 4 Porque sé que me lo voy a retomar Pero si lo cojo en Nintendo Switch seguramente que sí Porque en todos los descansos, yo juego mucho en Nintendo Switch En los descansos del trabajo Otro rumor más que tenemos Y es que el Metroid Prime Trilogy y el Persona 5 Pues parecen estar más cerca de, de Nintendo Switch Aparecen listados en páginas de venta como GameStop Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos. Ah, y esto, y esto no es, esto no es un, una filtración esto es real. El 11 de abril se podrá disfrutar en las Nintendo Switch del en Senuas Sacrifice, un auténtico juegazo, un portento fi, eh, gráfico, perdón, un portento gráfico que va a poner eh, a prueba eh, el verdadero poder de la pequeña máquina de Nintendo. Yo le tengo bastante ganas, quiero probarlo en Nintendo Switch, a ver qué tal va y a ver qué tal rinde. Y podemos hacer, si quieren ustedes, me lo piden en los comentarios también, una comparativa de cómo se vería en una Xbox One y cómo se vería en en una Nintendo Switch. Son las dos plataformas que puedo tener. Y esto también es otra cosa confirmada y parece ser que tanto el Mario Odyssey como el Zelda Brave of the Wild van a ser compatibles con la realidad virtual de cartón de nintendo vale y bueno esto pues puede ser curioso no eh... <risa> he visto algún meme que la verdad es que hay que, que guarretes que guarretes que somos mm, nintendo eh, la verdad es que parece que, que bueno puede ser curioso no puede ser curioso y también vamos con una noticia de hardware eh, para pc decirles que la gama baja de las nuevas eh, arquitecturas Turing de NVIDIA De la nueva arquitectura Turing La gama baja que sería la GTX 1650 Pues va a llegar al mercado el 22 de abril del presente año Así que ya lo saben Va a ser una tarjeta gráfica con unas especificaciones bastante superiores a la que es la 1050 Y la 1050 Ti más o menos es como una 1050 Ti Un poquito más como siempre arquitectura Turing Interesante, Vamos a ver el precio del que sale, les mantendré informados Y para terminar, quiero hablar de Anthem, ¿vale? El juego de Anthem, un juego del cual he hecho un par de, de directos y demás Me parece un buen juego Pero eh, parece ser que está envuelta, envuelto en mucha polémica, ¿no? Eh, vimos lo del de mensaje filtrado de los problemas son reales eh, Vimos también que los creativos eh, que cargaban contra la directiva y demás y bueno, yo les voy a decir a ustedes, jugadores, que yo estoy jugando a y es un juego muy, muy recomendable, ¿vale? A pesar de que sí es verdad que salió con muchísimos problemas, muchísimos bugs el juego lo han estado arreglando y de momento, por lo menos en la versión de PC que es la que yo estoy jugando corre bastante bien y está bien optimizado también es verdad que yo tengo un PC de la NASA pero bueno, lo que yo quiero decir con este último mensaje es que no se dejen llevar demasiado por estas polémicas que se leen de temas de estudios y demás, nosotros lo que somos, somos jugadores, ahora sí, tenemos que exigir calidad en lo que compramos, en lo que adquirimos y demás, pero no fijarnos demasiado en lo que la prensa nos quiere vender, en lo que nos quieren vender algunos youtubers, haters, que, que no sé por qué no les interesa que nosotros adquiramos este tipo de videojuegos, yo... Mi consejo, siempre lo digo Y siempre lo digo, antes de hacer caso A ninguna nota Antes de hacer caso a ningún A nadie, no hagas caso a nadie Tú eres tú y tú sabes lo que te gusta Prueba los videojuegos, yo estoy jugando a Ansem Y Ansem me parece un grandísimo Videojuego Y para terminar, vamos con la sección De feedback del canal, vale Hemos estado haciendo directos, siempre hay gente En los directos, yo eso lo agradezco Muchísimo, quiero agradecer a Cultura Gamer por abrirme las puertas Decirles que tienen en mí Un gran colaborador Que yo soy uno más, un culto de gaming más De verdad, muchas gracias Quiero agradecer a mis suscriptores Los guanchis de Playstation por dejarse grabar En directo a, la, a mi banda de toda la vida de Rainbow Six También agradecerles por querer Estar ahí en los directos también agradecer a todos estos nuevos suscriptores que me dicen por privado que quieren hacer directos conmigo y demás. Yo la verdad es que eso lo agradezco mucho y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Yo ya puedo eh, retransmitir directos en cualquier plataforma de las que tengo, o sea, todas. Y eh, yo estoy abierto a sugerencias. Ustedes pidan que el pate os dará. Y lo de siempre, muchísimas gracias por el apoyo que me están dando, que es impresionante. La verdad es que yo eh, no me esperaba crecer tan rápido. Eh, he encontrado en Cultura Gamer, he encontrado en los amigos de Facebook, he encontrado en toda esta gente un apoyo incondicional Yo voy a seguir trabajando porque este canal crezca y que sea grande y que sea para todos, ¿vale? Eh, somos ya 200 suscriptores o así y ya eh, estoy planeando nuevos directos con nuevos concursos El anterior concurso que tuvimos esta semana fue un éxito, la verdad es que el mundo de un player es un máquina Se ganó los dos premios pero los repartió en... Y nada, en breve los ganadores van a obtener sus premios Ya eh, hablaré con ustedes en privado Y muchas, muchas gracias No me quiero alargar más Esto ha sido lo, que, lo más importante de la semana Esto ha sido lo más importante de la semana La vida es meter la moneda, alargar la partida hasta la última vida Y ustedes no dejen de pasarse por aquí Y hablaremos de más videojuegos Jugaremos a más videojuegos Y hablaremos de más movidas Así que ya lo saben señores ¡Denle a la campanita y hasta luego!